Hola qué tal fotonauta, bienvenidos a un video más de su canal fotoaprendizaje. Fueron muchas las personas que nos escribieron de cómo subir videos a Instagram, pero directamente al feed. Y en este video te voy a enseñar el método, un método nuevo, fácil, gratuito y sobre todo seguro. ¿Te gustaría aprender esto? Vámonos con el intro. Y bueno, varias cositas antes de explicarte este nuevo método. Número uno, está disponible en nuestra página web fotoaprendizajes.com, nuestro e-book gratuito, Primeros Pasos con Photoshop. Este es un manual que he hecho con mucho cariño, mucho amor, para personas que no saben ni papa de Photoshop, es decir, que no saben nada. Y pues en este manual se explica, digamos, a pasitos de bebé, cómo usar esta plataforma, los conceptos básicos, para que posteriormente pues pueda hacer ya fotomontaje un poquito más avanzado y esto es muy importante cuando estás aprendiendo a usar Photoshop porque muchas veces lo que hacemos es lanzarnos a hacer tutoriales aislados y pues se nos quedan ciertas lagunitas lo número dos es, es que te suscribas a nuestro canal porque es gratis porque siempre añadimos contenido de valor vinculado con la fotografía, el video y Photoshop pues no me lío más y vamos a ver cómo es este método. En un vídeo anterior, que lo puede ver aquí arriba en la esquinita, vimos cómo subir videos a Instagram a través de la extensión de Chrome de Store for Instagram. Sin embargo, con esta extensión, pues estábamos limitados a subir videos directamente al IGTV de Instagram. En este nuevo método, pues vamos a ver cómo subir tanto videos al feed como al, al IGTV y es bien sencillo y fácil es simplemente instalar un emulador de android en tu computador recomiendo dos que es el memo y el blue Star. memo lo vamos a utilizar cuando nuestro computador pues no tenga esas especificaciones técnicas amplias o avanzadas. y ya el blue Star, si usted tiene una super pc una pc para gamer pues puede instalarlo ya que este consume más recursos sin embargo Cualquiera de los dos que usted instale, si es para Instagram, le va a trabajar perfectamente en su computador. Y bueno, ya una vez que tengamos instalado este emulador en nuestra computadora, lo que hacemos es, es colocar nuestras credenciales en el Play Store y posteriormente bajar Instagram. Y ya una vez con estos pasos claros, estos pasos correctos, pues ya tenemos en nuestra computadora como si fuera un pequeño celular a través de este emulador y simplemente subimos un video con el mismo procedimiento que subimos un video a Instagram y usted va a ver que nos va a presentar las opciones de subir video tanto al Fit como al IGTV es decir, un, subir un video corto o un video largo un dato importante es que para que estos emuladores pues reconozcan el video pues debe de colocarlo directamente a la carpeta donde pues el emulador va a reconocer los archivos dependiendo del tipo de emulador que tú tengas pues va a tener diferentes uh, ubicaciones por ejemplo BlueStat para hacer este proceso simplemente le damos un clic al icono de File Explorer y luego seleccionamos la opción Importar de este Windows y desde ahí nosotros entonces podemos buscar cual cualquier archivo de interés esto es muy importante que se sepa, ya que BlueStack no reconoce archivos que están fuera del emulador, es decir, que estén en una carpeta aislada en Windows. Debe de estar vinculado o sincronizado a la carpeta de este propio emulador. Y bueno, fue ya, eso es todo. Ya vimos cómo subir un video a Instagram desde la PC al feed, algo que me preguntaba muchísimo en videos anteriores y ya tenemos esa solución resuelta. Dios te bendiga mucho. Recuerda que te suscribas al canal, que comparta, que nos siga en Instagram como arroba fotoaprendizaje. Y ya, eso es todo. Un video corto, pero conciso. Dios te bendiga mucho y chao, chao.